Hola qué tal amigos espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión le vamos a fabricar el cajón acústico al monstruoso subwoofer ruso Alpha Sound Technology DB412D1 El cajón va a tener 3.4 pies cúbicos netos Entonado a una frecuencia de 33 Hz Y sé que muchos se estarán preguntando En qué programa diseñé este cajón acústico Pues utilicé el programa de Win ISD Y en esta ocasión para fabricarlo No voy a utilizar MDF como comúnmente Utilizo cuando realizo mis cajones acústicos Sino que para el acabado que deseo obtener Voy a utilizar triplay de pino de 18 milímetros Que por cierto es la primera vez que trato de realizar este acabado Así es que deseenme suerte Y sin más que decir, comencemos a trabajar a realizar ahora los cortes para el Port Curve En el cual voy a realizar 13 cortes Con una distancia de un centímetro cada una Y pues esperemos que nos quede amigos Ya que estuve realizando varias pruebas Incluso los que me vendieron el material Me dijeron que el Triply había salido pues un poco feo De hecho estuve realizando algunas pruebas Y pues nada más no salía Porque pues al momento de doblar se rompe luego, luego. Este fue el que mejor me salió, pero pues voy a realizar estos cortes un poco más profundos, que quede lo más delgado posible. Esperemos que de esa forma nos quede, amigos. Y así no, pues a ver qué hacemos. Así es que cruzamos los dedos para que quede bien este kerf. Como consejo, si ustedes van a realizar este tipo de cajón kerf, les recomiendo que los cortes para el kerf, los hagan de esta manera Por ejemplo en este pedazo de triplay vienen las rayas verticalmente Y los cortes los tendremos que realizar horizontalmente No sé si me di a entender Pero por ejemplo si los cortes los hicieran por ejemplo Hacia el mismo lado donde están las rayas del triplay Pues lo que va a suceder es que se va a romper muy fácilmente amigos Ya quedó, quedó un poco feo De aquí de las esquinas, pero bueno eso es de lo De menos, lo importante Es que se pueda doblar sin que se vaya a romper Es el grosor que le di Como pueden observar es este Quedó muy delgadito Así es que Pues veamos a ver qué sucede amigos Bueno al parecer se dobla Bastante fácil Pero pues Hay que tener cuidado Hay que estar muy atentos al crujir de la madera. De momento va bastante bien, amigos. Al día siguiente. Listo amigos, afortunadamente sí quedó. We're hitting the club, young thugs pulling up, trying to get us a dub, Counting Estimados amigos de Extreme Vasters, se me hace que hasta aquí vamos a dejar el avance de este cajón acústico, ya que pues el proceso de fabricación es más elaborado como lo pudieron apreciar, por lo cual pues lleva mucho más tiempo y ahorita pues ya se extendió bastante el video. Ya en la segunda parte vamos a terminar de detallarlo y pues ponerle su acrílico, su luz RGB, etcétera. Pero como lo están viendo, amigos, doble tapa superior para que sostenga todo el peso de ese monstruo. Déjenme traer el subwoofer, amigos, para que veamos cómo es que queda ya en el cajón acústico. Pues aquí ya tenemos el subwoofer. Le tuve que quitar esta parte de, de abajo que cubre el imán, ya que si no, no entra en este orificio. Como les mencioné en videos anteriores, se veía que estaba un poco más ancho en la parte de abajo. Y pues sí, efectivamente. Para que entre al ras se le tiene que quitar ese protector. Y listo, aquí se puede ver su enorme motor en esta parte de abajo amigos, como pueden apreciar. Como les mencioné, pues sin duda alguna este el cajón para este subwoofer tenía que llevar un acrílico para apreciar. Todo su enorme motor Y pues bueno amigos, espero que este video Les haya gustado, si así fue por favor Dejen su pulgar arriba, que eso Me ayuda bastante, suscríbete Si aún no estás suscrito Para que no te pierdas nuestros Próximos videos, y haré lo posible Para traerles la segunda Parte, lo más Pronto posible amigos, y por Cierto, les deseo que tengan Un excelente inicio de año 2021 un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. ¡Adiós!